El patrimonio para todos ayudó en todo. De verdad, de verdad que la novia tiene menos el estrés. Ellos te ayudan en todo.